El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Observamos que por un lado eh, la política partidista, la economía capitalista, va creando cada día más desigualdad, acaparamiento de recursos y, y crea pues, muchísima gente, eh, provoca que la gente viva en condiciones inhumanas, sin trabajo y en condiciones poco dignas. Al mismo tiempo, estamos constatando que la economía colaborativa de corte social con rostro humano va aumentando cada día. No solamente el 35% de la economía en Europa ya es de corte colaborativo, cooperativo, sino que prevé que para el año 2025 el 64% de la economía estará llevada por, por cooperativas. Lo interesante de esta economía de corte colaborativo, de corte social, eh, es que va, van surgiendo ejemplos cada día. Por ejemplo, hemos visto el, la, el ejemplo de ANEL, la Asociación de Empresas de Corte Social en Navarra, que en los últimos eh, tres años han subido ya a, supone ya, 36 compañías cooperativas nuevas. que Han creado 13.000 puestos de trabajo, unos 2.000 por año y ofrecen eh, beneficios, compiten con las empresas de corte mercantil. Y esto es lo característico de estas eh, empresas de corte colaborativo, cooperativas, que compiten en igualdad de condiciones con las mercantiles y producen beneficios compartidos por todos. Creo que más y más gran parte de la sociedad está optando no solamente por una gestión de llevada a cabo por profesionales íntegros, no por políticos partidistas y por una economía de corte colaborativo, no capitalista. África y el mundo, eh, los pueblos del mundo, necesitan este tipo de cambio y este tipo de economía. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.